Chapo. Vamos a contar algo. Porque yo estuve haciendo la historia de Romeo y Julieta, ah, Romeo y Julieta sí. ¿sí? Sí. pensando en vos. Ah, sí. y, entonces, y como vi que vos empezaste, iba a traer otra cosa, pero vos empezaste muy abajo. ¿El qué? Que la muerte que, no sé que nace. es sí. Existencialista. Sí, sí. sí, sí. sí estoy en vos esta. así. <ríe> estoy aterrados, entonces. ¿De qué vamos a hablar? Entonces, vamos a contar. De la muerte. El final. No tanto él. Pero el final de Romeo y Julieta ah, ah, lo gusto. vamos a hacer acá. Me lo gusta. vamos a actuar. Me encanta. ¿Sí? Así Genial. que nos bueno, vamos a preparar. Dale. Bueno, a Yo sí. quién soy. Pero también el final de Romeo y Julieta es medio tétrico o es otro final. O sea, no, no, vamos, hablando de la muerte morimos. Cata, ¿qué canal estás mirando? Bueno, es verdad. Hablando de la vamos, Hoy a, vamos hacer a demostrar final. esa claro. tragedia que en el teatro nosotros la transformamos. Claro. Acá vamos a contar la que. Acá vamos a contar la que. Acá no tenemos que cuidar que bueno, va a nadie bueno. bueno, la... claro, sí. la que... ¿Y actúan todos, chapo? Todos, todos, todos. elenco ¿Qué papel sí? te irá a tocar, Cata? Julieta. ¿Qué va? ¿Qué, qué, qué? Yo puedo ser Hamlet. Y de Rubén Juleta, Julieta, ah, dale. Pero viste que eso está como. No, está bueno. muy. No, sabe mucho el tema de la claro, historia. O no, no. O Don Quijote, no sí, sé. sé. De sí, jefia. sí, sí. No, pero. No, no, no, pero de Shakespeare, ah, eso. No, pero Rubén Julieta, no, bueno. este para usted. Este ¿Y, y para usted? quién es? Ah, pensé sí que es Rubén. al revés. Está al revés, ah, ah, es sí. mal revés así. Lo ah. transformó ah. al revés porque él es el cura. Ah, Ok. Entonces, ¿y vos? ¿Sos la amiga.? De... Ah, Montescos, ah, sí. Capuletos están todos. Acá entonces, los cámaras son La escena al día siguiente. Vos sí. pues sí. estás acá eh, haciendo unas pócimas porque viste en ese momento los eh, wow. curas y esos eran también body Era, sí, sí, ¿sí? Hacían sí, sí, para sí. curar Exacto. las distintas mucho, enfermedades Mucho mucho muchos tubo ensayos. Tuki tiki, Ah, bueno, de paso. Y en ese momento llegan ustedes dos super sí. trágicas. Sí. ¿Qué ah, han pasado? ¿qué para los que no están caídos del Catre. ¡Están los Montescos ¡Están los Capuletos Sí. Julieta Capuleto se enamora de Romeo Montesco oh. Las familias se odian. Familias. No lo permiten. ¿Qué decir? No, a mi hija no la toca. Eh, ¿qué te pasa? Hip. Y así, ¿sí? Ah, ¿sí? mirá, qué modelo. En un momento se arma una tragedia grande ¿sí? y Romeo se ha ah, ¡Julieta! Juega. Que ya no sabe qué hacer sí. Decide morir oh. Pero antes de morir Le va a pedir ayuda al boticario Bien okay. El boticario ¿Qué hace? Le da una pócima Para que ella Se duerma Y se despierta, ¿sí? y se despierta Al toque claro. Cuando llegue Romeo Bien Sí Vamos. Contamos hasta ahí Para no spoiler Dale, Entonces bien. ustedes Llegan con la idea De o me da Una ayudita o acá la palmo. Okay. okay ¿El lo tienen que hacer en español antiguo o es hablado así al. En español antiguo. Me gusta ah, en español antiguo. El, el español de la época. El español de la época. Ok. Vamos. Listo. Acción. Ya. Es que ya no puedo más. Oh no, Julietta. Ya no puedo más. Bueno, yo, yo quiero morir. No, no yo quiero morir sin, mi, sin corazón. No le a este hombre. Pero no debes morir. Por eso hay la con... familia no me no no me convence. Eh, la familia. Bueno, <ríe> <ríe> no te preocupes. Ay, Pueden te... venir otros amores. No. Oh. Yo creo solo en un amor para toda la vida. Ah. Se está poniendo cachón de, eh, de la escena, vayan Recuerda que te tengo un consejo. Sí. Ve al boticario. ¿Al ¿Al boticario? En el boticario te darán una próxima. Ah, caminemos, no. caminemos. Oh. ¡Oh, señor boticario! Oh, ¡Qué raro es el boticario! <risa> Oye, señor boticario, <risa> necesito <risa> morir. <risa> ¿Qué está haciendo, boticario? <risa> Hamlet, boticario, Deja, necesito buscamos. morir, no. pero de mentiritas. ¿Por qué ahora sí la puedes...? ¿Porque es un español de dónde? Tiene ¿Es un sonderita, Es un español de dónde. Mira, me he traído en esos pantalones. Bueno, bueno, Julieta, bueno, no, ¿qué cura? Unas prendas. No es el ¿Sí? momento, Julieta. Pues hay... que... Es que le quería contarlo. Que Espera un segundo. ¡Para, toda, ¡Para un segundo! <risa> Yo antes de boticario soy cura, no puedo no ¿En qué estás hablando, no boticario? ¿Quieres ortodoncia? Sí Se le han salido <risa> los dientes boticos ¿Estás por archa? o no? Porque hablas raro Con lo que puedo, boticario bien, Yo quiero morir, bien. pero no me dirías es... Porque, Pues que quiero asustar a mucha gente Ok Y después quiero revivir Escucha, para darlo todo ya niña, ya para un pero es que me, enta, me ha hecho entender. Toma esto. Sí. Saca el capuchón. Ah, ¿El capuchón? Sí. Yes. ¿Tiene un capuchón? Tomadlo. Sí. No. no, no, espera, espera, espera. Que, que no sea muy fuerte. Espera. Boticario. Espera. Dios oh, Pero es que le ha salido ah, mucho humo. Sí. Si sí. eso no ingresa a esto. mi cuerpo, me llenará me, me, de me eso. No será la Para un segundo, ¿no? que vas a perder a Romeo y a todo. ¡Pala! ¿Qué está pasando? Tú, tú. A ver. ¿Tomas un poco de esa mosima? ¿Cómo haces para hacer de todo humo? Uh -huh. Siempre sacas humo de todo, boticario ¡No, chica! ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo Párenla. lo haces? Hace? Pueden parar en la encarta 2000 en La encarta 2000, que no para ¡Tú tomas! ¡Qué es la caca! Toma esta próxima sí. ya. ¡Ya! ¿Quieres morir o no? ¡Sí, lo quiero! Tómalo, pero, pero que ¿No que en un 85% ah. Y no, ah, 85%. no morirás ¡Porque ni Solo dormirás Fingirás muerte y después, perdón. Soy buena fingiendo Y después te levantarás. Okay, y vivirás mi si historia de amor con Romeo. Wow. Tú serás mi testigo. Bueno, seré la testigo de que no quiere morir. No quiero morir. Ay, eso no Solo quiero estar con el amor de mi vida. Ojalá 85% que ya. Con la responsabilidad. Nunca soy buena como esa. ¡Hala! ¡Hala fondo blanco! ¡Hala la próxima! ¡No, Guaraco con el Chupi! ¡Hala fondo blanco ¡Espera! Porque estoy acostumbrada a hacerlo con música. Ah, con Nora. Solo del 85. No, no, no, no. Recuerda niña. El 85, solo del 85, 85. ¿Vos que sos guarda que vos sos del 100 siempre? Oh. Yo estaba acostumbrada a hacer esta canita, pero. Está <tose> Ahora se entira Ahora se Ahora es un mareo Un mareo, un mareo, ya Amiga, que no se muera No, es solo un mareo Siento que moriré no, Te voy a matar ¿tú ¿tú que moriré? Que moriré. Te, no. ¿Te voy a matar ah, Tú ah, finge la muerte, nada más Siento que moriré Ahí, hijo Julieta, ha quedado desmayada Sí Entonces la amiga y el boticario Se van a buscar a Romeo Para avisarle del plan que han urdido Ellos se van por un lado Llega por el otro. Ah, claro. Sin saber lo que había pasado. Oh. Ni lerda ni perezosa, el El dolor, usa la ¡Julieta! Oh, no, es que no entiende nada. No, bueno. Ah, ¡Qué sexy! ¡Oh, Julieta, Julieta, Julieta! Oh. ¿Qué sabe el pasado? Romeo. Estás buena de arriba y del costado. <risa> eh, ¿Se pueden ir todos? ¡No! <risa> ¡Romeo! Oh, no. Apagá las luces sí, Vamos a hacer otro final ¡Chapote el personaje! ¿Qué? Ah, cierto ah. ¡Oh, Julieta! Sí <risa> ¡Julieta! Sí, clásico si te No jug... te rías, Julieta Si te sigue gustando Julieta en ese estado <risa> <risa> ¡Wow, hey! ¡Chapote, haciendo favor! Eh? Por favor Julieta, no te rías, que se mueve como gelatina <risa> Tengo dos pibes, ¿qué crees? ¿Que te dura? ¡Claro! <risa> <risa> Julieta, ¿qué ah, habéis hecho? A ver. ¿Te habéis matado? Oh. No lo puedo creer. Descarada. ¿Con eso? No. Oh, no. Si ella muere, yo también. Wow. Glock, ¡No, Glock, no, Glock, no! Ay Dios, no, ¡Ay, no! Sino, no, no, lo me... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un poco. <risa> Seguimos, ¿eh? no salga, Ay no, Que si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Qué Ay, ¿sí está pasando? ¡Qué ¡Oh, manera me sexy muero. de morir! Claro. ¡Cucharita, me muero! <risa> ¡Oh, me muero! Oh. ¡Ay, me morí! ¡Y ahí se despierta ti. Julieta! ¡Ahora sí! ¡Ahí se despierta Julieta! ¡Ay! Ah. ¡Qué buena siesta! Sí, hacía seis años. El gallardo, sí, no, el gallardo en España. La sí, fiesta así Ay, es que ser. tener pibes hace que no duermas nunca más la siesta. ¿Pero qué ha pasado? Es que estoy nueva, me dan unas ganas de vivir bárbaras. ¡Oh! ¡Oh, no! Que no va, que mira para atrás. ¡No! ¡Sale sangre! ¡No! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Siento once, ¡Que alguien llame la ambulancia! ¿Por qué me puse así de esta forma y no de otra? Julieta, <risa> <risa> oh. agarra el cuchillo y también se mata. Oh, si con este oh, cuchillo te has matado… ¡Sí! ¡Wow, chico! Mi vida ya no tiene sentido. No, el Cervantes. Así es que… El teatro Cervantes. Te azaré. <risa> Y te comeré despacito, mi Martín. ¿cierto? No, no, no. Se tiene que matar. No. Tenés carne para el año, eh. Mira que está. No. Ah. Julieta, tienes que matarte, Julieta. Ah. Se acaba A ver, a vivir. A ver, no, a una... claro, es Si tú no estás, ya nada tiene sentido, Poné. amor de mi vida. todo oh. no. Mira, se mató. Con una clavadita no, chicos, la cabeza. Se la eh, chicos No, qué obra maestra. No. Wow. En ese momento. Ah. Están con los dos muertos. El otro capuleto, ven la muerte y deciden que no vale la pena la muerte, que no vale la pena la guerra, solo la paz. Oh. Ay, a ver cómo lo deciden. Oh. Montesco, no, Montesco, se han muerto nuestros hijos, culpa tuya. No, fue el boticario, el boticario que dio la próxima. No entendiste nada de la obra. Pero en fin, te das cuenta que no vale la pena la guerra. Solo importa la vida y el amor. Wow. El, el cielo. Wow. Chicos aplauden. No. Porque... Qué actuaciones, chicos. No, salimos! ¡No! Como el viento. ¿No? Wow. No. Qué bien se aplauden. No aplaude a nadie. ¿Vale? Estupido. Chicos, por Dios. ¡Chico, aplaude. aplaudan. Ahora sí. No. Impecable. Se saluda. Emocionado. No. No, es que ha sido un esfuerzo de años. ¿Cuánto ensalto se ha visto en escena? Por favor. ¡Wow! ¡No! ¿Estamos ¿Por qué? Las flores, traigan las flores. No, no es. Gracias, Ampra. Ipsa. Martín el Fierro Las normas hizo ATR. RTO. ATM. A CRG. Ja, de J. deje, J.